para informarse sobre las inscripciones de kinder. Agradecemos a todos nuestros colegas quienes han trabajado arduamente en la preparación de nuestros programas. A través de nuestra sintonización, usted tendrá una oportunidad de hacer unas preguntas y al final las contestaremos. Usted ahorita ve en su pantalla un número y un correo electrónico donde usted puede acudir para cualquier pregunta que usted tenga que tal vez no hayamos contestado en este live. Aquí también en esta pantalla uh, puede usted ver los nombres y los números y uh, correos electrónicos de los contactos que pueda usted comunicarse si al caso tiene otra pregunta o una duda que no ha sido contestada. Puede llamar a Chamisunker Zunker, puede llamarme a mí, a su servidor, o también a nuestra secretaria, Lindsey Johnson. Ahí están los números que usted puede ver en pantalla también, los correos electrónicos. <coughs> usted dice, ¿qué va a aprender mi chiquito en la escuela? Pues vamos a hablar sobre lo que su chiquito puede aprender en Kinder. Uh, su niño puede aprender, o vamos a dar la instrucción sobre el social y emocional, lo social va a ser sobre el tiempo que él va a tener o ella va a tener para jugar, interactuar o colaborar este, con sus amiguitos y también con sus maestras. La parte emocional será donde el niño va a aprender cómo regular su, sus emociones. Um, tal vez el niño va a tener, si no ha, sido, no ha ido a ninguna escuela, esta es su primera oportunidad que él va a ir, tal vez va a tener un poco de va a llorar, va a estar un poco triste, entonces um, yo les doy una sugerencia que lo que usted puede hacer para prepararlo es, si, cuando usted se dé cuenta cuál escuela su niño va a asistir, yo le comento que usted lleve al niño su carro, va, vamos, dígale, Ni, chiquito vamos al carro, vamos a ir a tu escuela, vamos a ver cómo se ve tu escuela, porque es un lugar donde tú vas a ir a aprender a conocer a tus amiguitos, vas a conocer a mucha gente, a tu maestra. So, prepárelo desde desde ahorita. Póngalo en el carro, llévelo a la escuela y dígale con emoción, ma, mira, este es el lugar donde tú vas a venir. Yo voy a traerte todos los días para que tú aprendas. Vas a jugar, vas a aprender, vas a conocer a muchos uh, amiguitos nuevos. Entonces eso le ayuda para que su pequeño no vaya a sentirse tan, uh, no va a ser tan difícil para él cuando llegue a su salón. Puesto que los padres, nosotros siempre le decimos a los chiquitos, no hables con ningún extraño. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando a nuestro niño a un extraño que es su maestra nueva. Entonces, si nosotros hacemos esto, yo creo que puede ser una ayuda muy grande para, para sus pequeños, para que no vayan a sentir um, que mami papi los va a dejar. Y otra cosa es muy importante decirle cuando le deje, yo voy a venir más tarde a recogerte, porque el niño piensa que usted lo va a dejar y no va a venir más por él. Pero este, um, si usted toma esa oportunidad de hacer eso, el niño va a estar bien. Su niño tendrá mucha oportunidad también para aprendizaje práctico. Esto es trabajar con sus manos. Va a tener oportunidades de crear, de manipular con Lego, con plastilina o con cualquier otro objeto que la maestra tenga para él. So, los niños van a aprender mucho um, cómo usar sus manos en cómo crear y hacer cosas. También este, sabemos que... Uh, no todos los niños aprenden al mismo tiempo, tienen diferentes maneras de aprender, entonces los maestros van a proveer para ellos, van a diferenciar las, uh, el, lo que les van a enseñar a los niños para que puedan aprender a su nivel. También tendrán muchas oportunidades para trabajar en estaciones. Ese es el momento que el niño va a traer lo que él aprendió cuando estaban todos juntos unidos um, aprendiendo lo que la maestra le estaba enseñando, ya sea una, una, un cuento, una historia que han, estaban escuchando o cualquier enseñanza que los, que los maestros le den a, lo, a los niños. Van a tener esa oportunidad para traerlo a los centros y aprender um, en la manera de aprendizaje práctico de trabajar con ella con sus manos y usar su, su memoria para que puedan manipular todo lo que aprendieron y, a, y ser exitosos. Aquí en el distrito de, de Conroe es muy importante para nosotros que los niños tengan lectura um, la mayoría del día. Entonces los niños van a tener muchas oportunidades para poder escuchar cuentos e historias, uh, también para relatar los cuentos y la histo las historias y también actuarlos. Entonces, no solamente durante ese tiempo va a tener ese, esos tiempos de lectura, sino también tienen algo muy especial para ayudar a los niños con lectura guiada. Eso es que como los, este, los maestros van, a, van a, a trabajar con los niños entre grupos de 3, 4, 5 y este, les va a dar los libros para que ellos puedan um, leer juntamente con, con la maestra empiezan primero descifrando disf um, las letras y luego sabiendo que las letras se forman en palabras y después las palabras forman en oraciones. Pero entonces todo este tiempo va a ser para que los, los niños aprendan a leer y es por lectura guiada. Entonces nosotros creemos, creemos que somos ricos en lectura y eso es lo importante para que el niño pueda aprender, para que pueda hablar, para que se pueda comunicar y para que sea exitoso en su futuro. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para calificar? Solo hay uno. El niño debe de cumplir cinco años antes o el día primero de septiembre. Yo sé que las preguntas son, mi niño cumple cinco años el día segundo o el día tercero de, de septiembre, um, pero no, va, no pueden calificar por Kinder. Tiene que, cali tiene que tener cinco años antes del primero de septiembre o el día primero de septiembre. Entonces, si su niño cae después de esas fechas, uh, tal vez usted tenga que aplicar para el programa de pre kinder. Ok. Um, ahora vamos a seguir con los requisitos, los documentos que necesita usted para tener para preparado para que su niño sea registrado. Es muy, muy, pero muy importante que los niños que usted tenga todos los documentos de los niños y los obtenga y los tenga listos antes del día primer, primero que llegan a la escuela o sea todos los documentos que se requieren debe de tenerlo ya el lugar donde su niño va a acudir a la escuela antes de que el niño empiece la escuela que es el 12 de agosto so, por favor este haga todo lo posible para tener esos documentos para que su chiquito no pierda el día de, de escuela se puede comunicar con, su, con nosotros, se puede comunicar con la escuela para asegurar que, um, que ya tiene los documentos. Pues realmente, si usted los va a dar a la escuela, es importante que se comunique con la escuela para asegurarse que ellos lo tengan. Bueno, estos son los, los requisitos de documentos que se necesitan. Primero, necesitan su certificado de nacimiento. Necesitan un comprobante de residencia. Um, esto es una factura de servicios públicos actuales con el nombre y la dirección del padre o del guardián. Tiene que asegurarse que tenga la, uh, la dirección y el nombre del guardián en, ese servicio, en esa factura. También necesita la tarjeta de, de número social o seguro social del niño y también necesita tener registros de inmunizaciones, tienen que ser actuales. Um, tal vez por lo que estamos pasando con el COVID-19, no tiene usted oportunidad de que los niños tengan sus inmunizaciones um, actuales, pero um, si, si el caso usted puede tenerlos para el tiempo, es lo, lo importante, lo esencial para que lo puedan tener para cuando empiecen el día 12 de agosto. Ok. Ahora me gustaría enseñarles cómo pueden ustedes entrar a la página para registrarse. Usted va a ir a la página de Conro, eh, va a poner Conroisd.net. Entonces va a buscar el rectángulo azul, azul más subidito y luego este rectángulo blanco usted va a oprimir allí. Ahora va a ver a usted aquí dos lugares que dicen "registración". Puede ver aquí el 2020 al 2021, registración para, para estudiantes nuevos. Y también va a ver aquí el 2019 al 2020, registración durante COVID-19. Esto no es donde usted quiere registrarse. Aquí, si usted se registra, no va a empezar el niño a la escuela, al, al año escolar. Este es exactamente donde usted tiene que imprimir, donde dice oprimir el 2020 al 2021, y va a buscar el rectángulo rojo donde dice New Student Registration Spanish. Va a oprimir ahí. Cuando oprima ahí, usted va a ver esta página que sale. Um, y si usted ya tiene una cuenta con uh, conro usted puede poner su información aquí. Okay, y puede empezar. Si usted no tiene cuenta con conro tiene que oprimir aquí en este rectángulo verde. Y aquí lo va a llevar Uh, información personal suyo, el perfil, el apellido y muchas otras cosas más que necesita para su seguridad. Entonces aquí es donde usted termina y ya le va a dar a usted una cuenta. Cuando usted reciba su cuenta puede regresar a la página, como le dije en Conro I IST um, y luego va a entrar aquí de nuevo y luego va a poner su información aquí y oprimir y ya les va a tener su, su cuenta. Okay. Ahora les quiero enseñar otra cosa más. Aquí en la misma página <coughs> donde se registra, si usted baja, usted quiere saber dónde le toca a mi chiquito las clases, dónde le toca la escuela. Entonces usted va a oprimir aquí donde dice Find your neighborhood school. Va a oprimir ahí. Y eso le va a llevar a esta página de una mapa. Aquí usted tiene que estar muy seguro que va a poner su información correcta. Lo Vamos a poner... Um, un domicilio aquí en nuestra área para poder saber exactamente dónde um, puede dónde va a acudir, okay. también es importante que ponga CONRO Uy. No tiene que poner Texas, nada más así como está, aquí está un ejemplo. Abajo un ejemplo dice la dirección, CONRO y el código postal. Aquí el código postal, le voy a poner, perdón. Ahí está. Ya poniendo la información ahí, va a oprimir Search y va a ver aquí una información de su domicilio pero lo que usted quiere hacer es bajar este renglón y va a ver la escuela que le toca a su chiquito. Esta, por esta dirección sería Giesinger para la primaria, la intermediante sería Crier, la junior high sería Pete y la preparatoria sería Conroe. Entonces así es la, forma, la manera que usted pueda encontrar a cuál escuela le toca a su pequeño. Okay. Ahora, pues se nos ha terminado el tiempo. Um, si usted tiene unas preguntas, este... Bueno, vamos a regresar a unas preguntas, perdón. Aquí voy a ver cuáles son las preguntas que ustedes tal vez puedan tener. Y acuérdese que... Um, es muy importante tener esos documentos para el tiempo, porque si no los tiene va a batallar para que sus, ch sus chiquitos sea registrado. Uh, por lo pronto veo que no hay preguntas. Um, nada más les quiero decir que pues muchas gracias por sintonizarse con nosotros. Estamos muy contentos de que um, están preparándose para la escuela. Nosotros también estamos contentos. Este extrañamos a nuestros chiquitos que. Uh, no han terminado este año, um, pues están terminando, pero no los hemos visto, los extrañamos. Queremos abrazarlos, queremos decirlos, decirles que los queremos y los extrañamos. En nuestras maestras también, los vemos virtualmente, pero no los vemos en persona y pues los extrañamos a todos. Pero esperamos que todo esté bien. Um, estamos haciendo todo lo posible para, para que se sientan uh, los niños contentos en casa, aunque los, los maestros están enseñándoles por, por vía electrónico, este, pero yo sé que están bien los chiquitos. Los extrañamos, los queremos mucho. Se despide usted su servidor, Jonathan Doria. Si hay una pregunta que no ha sido contestada o que tal vez usted tiene una inquietud, por favor, um, mándemelo a mi correo electrónico o al número telefónico que está en pantalla. Puede mandárnoslo. Uh, mi correo electrónico es jdoria.conroisd.net. Muchas gracias y que tengan unas muy buenas noches.